Hola mis amigos de Cristianos en la Gloria, querido oyente de la fe Conquista, una vez más, otra emisión más aquí en Cristianos en la Gloria, en estos eh, devocionales, emisiones, como tú lo llames. Hoy con una palabra maravillosa que viene de una película que se llama en inglés The Unforgivable, de, de, de la protagonista es Sandra Bullock y en español se llama Imperdonable. Una película que se trata de que eh, a ella la acusan, de haber matado a un policía, pero realmente ella no mató a la policía, sino fue a su hermana de creo que era de cuatro o cinco años quien mató a ese policía intencionalmente, no lo hizo intencionalmente. Pero ella tomó la responsabilidad y estuvo en prisión y vemos eh, y pagó una pena que pues, un crimen que no, que no cometió, eh, pero tomó la responsabilidad y quiso defender a su hermana. Y vemos hoy en día, mis hermanos de Cristo en la Gloria, querido oyente, esa esa parte imperdonable que vemos en una sociedad, un pueblo de Dios que te acusa, que te señala. Y hoy comienzo con una frase que la he tocado varias veces en diferentes momentos de emisiones las últimas dos semanas, que tanta gente de oro creyéndose basura pero por la culpa de, de gente basura que se cree oro. Aquellas personas que creen que todo lo tienen, que tienen dinero, que tienen cosas y, y creen que todo lo que están haciendo es bien eh, y hacen sentir mal a las otras personas, yo digo, ¿qué está pasando ahí? Eh, muchos dicen conocer a Dios, no lo conocen, eh, porque la misma palabra dice, por sus frutos seréis conocidos. O sea, son tibios. Y es aquellas personas tibias que dicen decir una cosa, pues, proclamar una palabra de Dios, y no mostrar sus frutos, y no hay humildad, son gente típica. Es por eso que el Señor dice en su palabra que los vomitará. Y es por eso que el Señor nos lleva en esta semana a Mateo, eh, el Evangelio de Mateo, capítulo 7, del, del 1 al 5, y tú ya sabes de qué vamos a hablar. Eh, una vez más, Mateo, capítulo 7, del 1 al 5, que dice, no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados y con, la, y con la medida con que medís o será medido. Y porque mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo. He aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu uh, propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de, del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas uh, delante de los cerdos, uh, no sea que uh, la piso, las pisoteen y se vuelvan y os despedas. Una palabra que el Señor nos dice que imperdonables, muchas veces que hemos, muchas cosas que hemos cometido en nuestros pasados. Eh, de pronto no fuiste un buen padre, no fuiste una mala madre, tu familia... Son los primeros que te juzgan, te critican, te ponen ese dedo. Y como en esta película de Sandra Bullock, de, la, de Unfor Unforgettable, de Imperdonable, eh, porque pagó su pena, pero no quiso decir quién realmente mató a ese policía, sino quiso defender a, a esta pequeña. Eh, fue, condenada para, fue condenada por la sociedad para siempre. Hoy vemos que nuestras familias, la sociedad, te condena de pronto por un error que hiciste. No sé lo que hiciste en el pasado. Como hemos hablado, Dios ve tus lágrimas, Dios ve tu corazón, Dios es el que pesa el corazón. Aquí mismo la misma palabra dice que no, no somos nadie para juzgar, no somos nadie para criticar, no somos nadie para decir, ¿por qué fuiste un mal padre? ¿Por qué fuiste una mala madre? ¿Por qué no hiciste esto? Al Señor nos envió a juzgar, el Señor nos envió a que realmente es, eh, por nuestros frutos seremos conocidos, hoy podrás tener algo, mañana, no sé Dios es, es, es el, el dador de la vida hoy la da, mañana la quita Dios te bendice, mañana te, te puede quitar esa bendición Él es Dios, y entonces en el nombre poderoso de Jesucristo, Dios está haciendo algo sobrenatural en nuestras vidas cada día vamos transformando, y a veces sentimos ese, ese silencio, como siempre lo digo eh, y Dios... Eh, sabe que está, Él está trabajando en nuestras vidas. Porque, eh, como dice su palabra en 1 Corintios uh, capítulo 3 el, y el versículo 4-5, que dice que el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jantancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Y eso y es lo que vemos hoy en día. Vemos familias juzgando a hermanas, hermanos, hermanos, hermanas, padres, a hijos, hijos, a padres. Eh, ¿Tú realmente sabes qué pasó con esa persona? ¿Por qué pasó eso? ¿Cómo, ¿Por qué se comportó así? Pero eh, juzgan, critican, pero tú las preguntabas, ¿por qué viviste eso? ¿Por qué pasaste por el alcohol? ¿Por qué pasaste por las drogas? ¿Qué te hizo llevar a ese punto? ¿Qué te hizo de, eh, desviarte de tu camino? Has preguntado y es por eso que el Señor nos dice que tengamos mucho cuidado con lo que decimos. Eso es imperdonable, es que, la gente, que esa sociedad, que ese mismo pueblo de Dios los juzga, los critica una vez más. Hoy tienes, mañana no sabemos, de pronto todo puede dar vuelta. Aquellos que no tenían se les va a dar más y aquellos que tenían se les quitará y van a pedir ayuda a aquellos que no tenían. Esos imperdonables que habremos muchos, duele en el corazón? Claro que sí. Pero son cosas que nos ayudan a madurar, a entender. Y el Señor es quitando ventas cada día de nuestras vidas, de nuestras eh, de, eh, de nuestro proceso en el nombre poderoso de Jesús. Por eso el Señor también nos lleva en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, 31. Mira lo que nos dice en el Señor en el Evangelio. De San Lucas 6.31. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a vosotros. Tú irás, yo los trato lo mejor posible. Pero la humillación viene. Síguenos tratándolos bien, lo bueno. Que, tu que el Señor mira tu, cor no, tu corazón. Habrá humillaciones, habrá momentos que tú dices, no, es injusto. Yo sé que hay cosas injustas. Pero lo único que podemos hacer es seguir doblando rodillas. Orar al Padre, decirle Señor, el gran yo soy, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tú me has prometido eh, una vida eterna, mi Padre celestial. Tú te entrego mis cargas, te entrego mi aflicción, dile al Señor. Esos, esos imperdonables que caminamos en las calles y somos esa luz en las tinieblas, eso sale en el mundo. Eh, vamos con, con la fortaleza del Señor. Con el ánimo, con la misericordia, por esa gracia que nos da, esa gracia debemos de dar en el nombre poderoso de Jesús. ¿Duele? Claro que sí, muchas veces que nuestras familias nos critican, nos juzgan, no ven lo bueno, siempre ven lo malo, siempre ven nos, de pronto dirán que somos los conflictivos, somos los, somos los malos, somos las ovejas negras. Pero como dice la misma palabra, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de, de tu hermano Después, te has puesto a mirar, te has puesto a pensar que lo que te dicen a ti es lo que hacen ellos pero ellos están ciegos siguiendo a otro ciego un ciego siguiendo a otro ciego y se le llena la boca diciendo criticándote, juzgándote pero recuerda que no te están juzgando a ti esto no es para hacer, para humillar a las demás personas para hacer sentir a vos mejor, no es lo que está pasando hoy en día una vez más, esa frase que me ha impactado tanta gente de oro creyéndose basura. No te creas basura porque tú eres algo valioso para el Señor. Y por culpa de gente basura que se crea de oro. De pronto te una posición de un trabajo bien. Una vez más, hoy lo tienes, mañana no. Gracias a Dios tenemos vida. Gracias a Dios hoy pudimos alimentarnos. O gracias a Dios hoy pudiste tener ese trabajo, pudiste tomar el transporte. Eh, regresaste a tu casa. No sé, no sé a qué momento estás viendo este video. Pero el Señor dice, tú vales mucho para mí. Porque Romanos 14, 13, mira lo que nos dice, por tanto, dejemos de juzgar unos a otros. Más bien, propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Muchas veces vemos que estas, que estas personas, que esos imperdonables, que dicen que que te están juzgando, de pronto porque, eh, por ejemplo en mi caso, uh, se me juzga porque de pronto no, eh, no fui ese excelente padre, pero estoy emenando mis errores, estoy tratando de hacer lo mejor, no tratando, estoy haciendo lo mejor, o sea, te, yo diría, estoy haciendo lo mejor, pero eso no es para que lo estén juzgando a uno, en el pasado cometimos errores, todos hemos cometido errores, pero mira, a pesar de nuestros errores, el Señor nos quiere. El Señor te quiere en el nombre poderoso de Jesucristo. Cada día vamos en ese proceso. Ya hoy en día, en la madurez que uno va, ya uno hace casi omiso a sus palabras. Lo que debemos realmente hacerle caso es a esa palabra de Dios. A esa voz de aliento del Señor que te dice hoy, levántate, vamos. Tú no vales mucho para mí. Tú eres ese... ese esa persona de oro que va eh, delante de mi presencia, un corazón puro, un corazón realmente que está humillándose, está quebrantándose, realmente me está buscando. No un, un, que estamos con un Dios por un interés, no que estamos con un Dios por, porque quiere el caso, la, carra, la casa, el carro y la beca. Entonces, el Señor te está diciendo para esos imperdonables, Dios ya te perdonó, Dios ya vio lo que tú pasaste, y estás pasando ese desierto el nombre poderoso de su nombre por eso que el Señor te invita a que realmente eh, pase lo que pase, tampoco tú seas como ellos, que los juzgues, los critiques, en el nombre poderoso de su nombre, no juzgues de Jesucristo, que te enseñe cada día más el Señor a ser, ser como su Hijo, el Hijo que haya más en ti Jesucristo en tu corazón, que realmente entiendas el significado de esa cruz en el nombre poderoso de su nombre, es por eso que el Señor cada día Quiere hacer cosas hermosas en tu vida, no únicamente en ti, en tu hogar, varón, mujer, hijos. Quieren hacer muchas cosas, eh, pero no hay, tú dirás, pero, yo lo veo muy imposible, pero para el Señor no es nada imposible. Vos, pues, con eh, el, el Señor es más llevadero. Entrégale todo al Señor, desahógate, y verás que todo va a ser más posible. Ya para ir terminando, Lucas 6.31, traten a los demás tal y como, Quieren que ellos los traten a vosotros. Santiago 4.12 nos dice, solo hay un, un dador de la ley y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero, ¿quién eres tú que juzgas a tu prójimo? Mira la palabra que nos dice Santiago. ¿Quiénes somos nosotros para, es, para decirle a estas personas? oremos por aquellas personas una vez más. Hoy estarán bien, mañana no sabemos. Dios es un Dios impredecible. Aquellos que están mal, los pondrá en lo alto y vendrán esas personas a pedir perdón. Y tú vas a estar dispuesto o dispuesta a pedir a, a perdonar a esas personas, no a humillarlos como te humillaron o nos, o nos han humillado, sino a decirle, Señor, realmente tú me enseñaste en esa época a que esas humillaciones me enseñaron a ser fuerte, me enseñaron a tener un corazón contrito y humillado y esas personas han venido a mí, como recuerda, como eh, la historia de José. Sus hermanos vinieron, eh, antes lo humillaban, lo criticaban, lo juzgaban, le decían el soñador. Pero con el tiempo vinieron y le pidieron perdón. Y dijeron que era lo, peor, lo, lo que hicieron ellos fue lo peor. Pero vamos a hacer como ese José, vamos a decir, no, Dios usó esos momentos para hacerme la persona que soy hoy en día. Dios usó esos momentos para entender que realmente Dios tenía un gran propósito conmigo. Juan 14, 12, 46, 47, perdón. Dice, si alguno oye mis palabras y no las guarda, y yo no lo juzgo, porque no vive no no vine a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. Otra palabra en la, en la Biblia que nos habla, vosotros vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Señor no juzga a nadie. Él es el juez. Eh, hoy en día el ser humano eh, juzga, critica y... Ve lo malo, pero no ve lo bueno, lo que hacen las personas. Pero el Señor está haciendo algo sobrenatural en cada uno de nosotros. Bueno, mis hermanos, eh, ya terminando Proverbio 16.3, un hermoso Proverbio que nos deja el Señor, en esta palabra que se ha titulado Imperdonable, una vez más, de esta película de The Unproperable, de, de, de, de la protagonista de Sandra Bullard, una película hermosa, te invito a que la veas, eh, excelente, excelente, excelente, excelente, y yo sé que el mensaje si la llegas a ver va a ser va a ser impactante y de pronto te va a quebrantar porque vas a descubrir que muchas personas, tu misma familia, o tu mismo uh, compañero de trabajo te acusan de cosas que realmente a veces que tú decides cómo llevarte esa culpa pero tú no lo hiciste sino estás pasando ese proceso ¿para qué? para madurar, para ser. Es decir, yo soy, una, yo soy una hija, un hijo de Dios. Y ya terminando, eh, este proverbio dice, eh, Encomienda tu, tus obras al Señor y tus propósitos se afinas, a, afinarán. Afianzarán de una palabra maravillosa. El Señor nos ha hablado. Y te invito a que oremos. Amado Rey, poderoso Señor, aquellas personas imperdonables, Señor, Aquellas personas que se han sentido que ya no pueden más, amado Señor, te pedimos que tú seas tocando sus corazones, sus vidas, amado Rey, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, amado Rey, yo te pido en el nombre poderoso de tu Jesucristo, Señor, que tú seas haciendo lo, lo, lo sobrenatural en cada uno de nosotros, amado Rey. Te pido, Padre Celestial, aquellas personas que se sienten solas, que se sienten con, con ganas de ya no vivir, Señor, que, sean, que sean, son juzgadas, Señor, que son criticadas, Señor, que tú seas poniendo sus manos sobre ellos, amado Padre Celestial, dale ese aliento de vigila, Señor, por medio de tu palabra, amado Señor, por medio de un ser humano, Señor, que, que ellos sientan que tú le estás hablando a lo más profundo de sus corazones. Amado Rey, te pedimos por esta nación de Colombia, te pedimos por esta juventud y queremos siempre darte la gloria y la honra, en el nombre de Jesús, para tu, tu honra, amén y amén. Bueno, mis hermanos, esto ha sí, sido otra misión aquí en La Fe que Conquista. Nos veremos, Dios mirante, en la próxima misión, que sea la voluntad del Señor. Y siempre recuerda que tú eres perdonable. el Señor te perdonó, el Señor ya pagó el precio de tus pecados. No importa lo que tú hiciste en el pasado, pero tampoco que lo vas a tomar como deportivamente, como un hobby. Eh, lo, que, lo que hiciste, volverlo a hacer. No, ya aprendiste, ya, ya hiciste algo, ya hicimos algo. Hay que cambiar, hay que ser transformable y que el Señor sea poniendo esos momentos de que si les llegó el momento de pedir perdón y de perdón, eh, no somos personas con, con orgullos no, eh, somos unas personas humildes, somos embajadores del reino de los cielos, y como es embajador del reino de los cielos, el Señor quiere realmente que nos destaquemos y demostremos que el reino de los cielos somos para valientes, son para valientes. Y, y tú y yo somos los valientes, somos los valientes que tenemos esa armadura de Dios, ¿para qué? Para decir que somos que ya fuimos perdonados. Aquellos que nos juzgan, oren, que nos juzgan oremos por ellos. Y siempre, pidamos al Señor, como alguien oró por nosotros, ahora vamos a orar por ellos, y que el Señor sea orando sus vidas. Bendiciones, y síguenos en nuestras redes sociales, página de risasosalangloria.com, Facebook, y siempre comparte esa palabra. Eh, también visítanos en nuestro canal de YouTube, y dale un like, eh, síguenos, comparte, ¿la, a compartir la buena nueva del rey de los cielos bendiciones